La revelación sexual de Karina sobre el rey Juan Carlos que ha herido al emérito donde más le duele. Las conversaciones grabadas con Villarejo y Villalonga las denomina su entorno pataletas de mujer despechada. Karina Zusein Wittgenstein no se refirió a ello dando detalles, aunque para el caso es lo mismo, sus respuestas afirmativas ante lo que decía el empresario Juan Villalonga en su mansión de Londres, en junio de 2015, en presencia de Villarejo, fue más que suficiente. Hay una cosa que es importante, ella pudo estar con el rey cuando el rey tenía opciones, pero el rey quería estar con ella y con otras más. Y cuando el rey no tuvo ninguna opción, ninguna. Karina, C. Sí, yo he sido la última. J. Villalonga, esto no le funcionaba, no podía ni andar, entonces es cuando se enamora de ella. C. Sí. J. Villalonga, no me toques los cojones, hombre. Vamos a hacer un libro de eso. J. Villarejo, que romántico, bromea. C. Eso no ha sido romántico. Ha sido en 2012 a 2013, cuando no tenía ninguna opción. J. Villalonga, claro, cuando ya no te funciona esto, le dices a tu mujer, oye, mira, soy totalmente leal, ya soy fiel completamente. C. Sí, sí, ha sido así. Claro, el romanticismo se fue ya en 2009 a 2010. Porque a mí me ha dolido muchísimo, yo el sufrimiento lo he tenido en 2009 a 2010, él lo ha tenido mucho después. Y la gente ahora dice, esta mujer horrible ha dejado al pobre hombre. No, me he quedado con él hasta que. Como una piña. Así está la familia real alrededor del rey Juan Carlos. Las conversaciones grabadas de Karina con Villarejo y Villalonga las denomina su entorno pataletas de mujer despechada. Líbreme el cielo de la furia de la mujer despechada, dice la Biblia. Son fruto de un rencor enquistado desde hace años, concretamente desde el accidente de Botsuana. Un atribulado don Juan Carlos consultó a personas de su confianza qué debía hacer para que la institución no se resintiera de su torpeza. Pedir perdón y a Karina expulsarla de España. Y el rey olvidando sus noches de pasión, ese lugar de Barcelona en el que vivían como dos burgueses, sus promesas, sus proyectos de futuro, sus aventuras financieras puso el pulgar hacia abajo y dos miembros del CNI llevaron con lo puesto a Karina y a su hijo al aeropuerto y le dijeron, no vuelvas más. A una mujer que hasta pensó que iba a casarse con el rey de España. Y ahí empezó ese odio largo y espeso, que cristalizó en estas confesiones llenas de medias verdades exageraciones, también cosas ciertas no nos engañemos, y sobre todo y lo que más ha dolido a un tenorio como el rey, esos despectivos ya no funciona, un clásico en las mujeres que se sienten menospreciadas por su pareja.